¡Oba! ¡Grabación 2! ¡Acción! ¿Eh? Gracias por dejar sordo a la mitad de nuestra audiencia. O sea, cuatro personas... ¡Acción! que tenis con los gritos, bro. Bueno. ¿En qué estábamos? Estábamos hablando de cómo a Netflix... No me acuerdo le... por qué se pasaron como... ¿En qué grave eso? Veamos. Hablamos... Eh, de la estafa que le hicieron a Netflix, lo de Disney, como ah, siempre. Ah, pero no sé si terminó. Los calzones de los héroes, la batipichula... Era necesario, raro... Queremos aspirar a Spotify, ¿verdad? Estoy con la bueno, yo dije, <risa> porque... ¡Cállate que te intentaste eso! <risa> no, ah, No sé, no lo recuerdo... Pues, Tengo No No sé si te había conversado el tema... Lo que pasa es que, claro, está... Amazon... Que tiene una buena cartelera... Por lo menos cuando yo empecé tenía una buena cartelera... ¿Buena cartelera? Mm -hmm. que así... ¡Oh! Y después Dimi se la quito entera... Ya, ya se la había hecho Netflix, entonces yo vi un mm. TikTok que ahí decía todo, ¿cachai? Y le decía a Disney, pero tú ¿por qué estás tan, sigues tan vigente y la hueá? ¿por qué te va bien? Porque Netflix se preocupa de sacar material. Mm -hmm. Ese es el rollo de Netflix. No quitárselo a quienes ya lo habían sí, dado. Él, ellos no profitan, ¿cachai?, de material ajeno. Lo hacen, ¿cachai? Pero ya como que da lo mismo, porque el material que producen es mucho más interesante que lo que pueden hacer otro eh, eh, estudio. Ponte tú. Eh, Disney igual. Es cabrón. ¿cachai que ponte tú, Mulan? Creo. Uh -huh. La estrenaron. puede ser Mulan otra película, da igual, la estrenaron a través de streaming. Uh -huh. y, y. se suponía que quedarlo así, así como, oh. Sí. Entonces. Bueno, Eso pues, Amazon igual tiene cosas buenas, The Voice es bueno, pero Amazon tiene... No, no es especialista en la wea Y Netflix sí pues Netflix saca... Mira yo vi una película en el Netflix, yo, yo conocí Netflix hace muchos años atrás, uh -huh. era horrible Las películas eran como de clase D, así que bueno, ordinaria wea Viendo Space, <risa> viendo Space No, Space tenía más calidad que esa wea, eh, sí yo recuerdo que... Ni siquiera sabía que era Netflix, yo me imagino que versión Netflix Porque tengo un amigo, es que lo es que tengo un amigo que siempre está como, como... Ahorita era Cuevana Yo Cuevana, a mí me gusta Cuevana, siempre sé yo Cuevana Pero Cuevana tiene el rollo de que yo ya no tolero estar con un computador encima viendo una serie Ya, no siento la necesidad de adelantarme tanto, no sé, bueno, prefiero estar sentado tomándome un vino Y disfrutando con Tutor Joker lo que pasa es que por lo menos en el caso de Netflix y Disney, o sea, lo de Disney fue una crueldad porque, ay, gracias por darme empuje, ahora te voy a quitar la mitad de la cartelera. Sí, y, no ordenada, son ordinarios, bueno, y, y se van a dar vuelta con Pixar, o sea, tienen. Pero, ¿se lo que pasa que por eso es que sacaron. O sea, yo creo que se van a dar vuelta con dentro de lo mismo. ¿No? Y, Mal negocio hicieron, yo creo, a largo plazo. Lo que pasa es que. No, y además que por lo menos el boicot que le hicieron a Disney, que ya que mencionaste Mulan, eso fue poético. O sea, ellos querían cobrar como 30 dólares. ¿A qué te refieres con poético? Cantan poemas, lo recitan... Si quieres te hago una, una poesía, dame la música, pues. No, no me hagas nada tú, que me das miedo. <risa> bueno... Eh, lo que pasa es que si te pones a recordar, esa fue la película más pirateada en menos tiempo en la historia de la humanidad. Pero Mulan, igual. Mira, yo no recuerdo haber visto Mulan, pero no me digas. La... Sí, sí la vi. Lo Muy que pasa, mira, te explico la historia brevemente. La primera Mulan que sacaron querías hacer como una unión entre Disney y el mercado chino, porque el mercado chino era un mercado de impotencia en aquella época. Y, los, y, y, se, y como ves va creciendo, están sacando mejores copias de las cosas, ya no están sacando tantas copias y, y todo eso. El problema con los chinos en aquella época es que no transmitieron la película sino hasta un año después y ya la habían pirateado. Y de hecho la Mulan animada, que es una de las versiones que más ama todo el mundo, los chinos la detestan. Le dicen la, la Mulan coreana porque no parece china. Y además que ah, yeah. no se parecía al poema que Qué raro que, que Estados Unidos tenga problemas con la raza <ríe> Eso es bueno, la había visto nunca no, y, <risa> no, Disney siempre innovando Siempre queriendo ser única y diferente De hecho, ¿te acuerdas de las ¿En cantantes en, en Hércules? La... ¿Cómo es que se llama eso en la cultura de las, griegas, las musas? ¿Ya? Disney quería ser cantantes afrodescendientes, afroamericanas ¿Ya? Los griegos se molestaron porque en qué parte de nuestra mitología hay alguien afroamericano. Pero las películas de Disney. Esta. A ver. Entonces, oh, Tocaste un tema, weón. Álgido. No, weón. Disney es. Eh, a ver. Ah, pero. Separémonos por etapas. Se Ajá, pero. Para para yo, no como... me levantes la mano, weón, porque yo no te voy a pegar, weón. Cállese, ¿Qué? que yo sí. Río. ¿Qué me levantes la mano? Porque no me deja terminar de hablar. No, weón, es que lo que No, no, no hablas tú que tú tienes un segmento bueno. Bueno. Ya, lo que pasó ahora es que esta la detestaron más que la anterior. ¿Cómo es posible? Bueno, ni ni se lució haciendo que Mulan tuviera el ki, el mana, kamehameha, no sé, eso parecía confusión. ¿Cómo? O sea, no sé si la llegaron con fupanda. No, tú nunca llegaste a ver una película llamada Confusion Confusion, es una película tan mala que te hace reír Ya, yeah, no, a mí nunca una película mala me hace reír me, me, O sea, es me, tan... carga, me carga para el tiempo, no a decir. Ay, bueno, no sé, ¿Qué, esa película todo el mundo la describe como Una comedia tan mala que te hace reír, es como sí, sí, cachazo, abuela, Ajá. A ver a Dan Sí, vengador tóxico, son tan malas que no ah. le tenéis cariño a la wey. Sí. Que, ay pobrecito, me es cargan, estúpido. Me cargan esas películas. Pobrecito, bien. es estúpido, pero me agrada. Ver una película así es como cuando te pega tu mamá y no te voy a defender. Eres un niño que no podía hacer nada con respecto a esa mierda que te están presentando. Lo siento, igual, por lo tanto detesto Nunca no, no pierdo el tiempo viendo películas Solo... Clase B ni... No. Ajá. La única weá es... que, que aguanto Clase B ve mala son las películas pornográficas. Lo demás no me interesa. ¡Wow! ¡Qué culto el hombre! Oye, eh, yo veo muchas películas más. Entonces, ¿qué pasó con esta? Esta la detestaron más que la anterior, porque esta no les bastó con tener el cast. Se eliminaron al personaje que casi todo el mundo quería, que era Lin Shan porque ay, es que es bisexual porque le gusta Mulan tanto si fuera chico o chica. Ay, que Mushu, porque Mushu es ofensivo, que no sé qué. Cómo y, decían empezar con eso? Y bueno, mejor no, no, no, no de Mulan. y que las canciones eh, no. no, que hombres de acción, que canciones no. Entonces le quitaron a Mulan lo que hacía Mulan a nivel internacional y así valió verga para todo el público con ya solo los anuncios y después que Mulan saca el chi que es la super soldado definitiva que... o sea yo, yo que todo el mundo quedó así con la reseña como que te odio y peor aún por el contexto político que le quisieron meter porque como vieron, China es un imperio, pero ¿imperio que costa? A costa de la libertad de expresión y del pensar diferente. Y en donde grabaron, una de las escenas más importantes, que fue la pelea contra el ejército de los unos era originalmente un cementerio para presos políticos y personas que se negaron a la reeducación, que básicamente eran cristianos, musulmanes, que vivían en el territorio chino. ¿Y eso un <ríe> No, pero... <ríe> Oye, no, pero tenemos... Zafato, yo recuerdo no la <ríe> no. información... Yo recuerdo un, un príncipe rubio, la típica, un rubio que se enamora de la autóctona <risa> se casan y comen perros. ¿sí? Verga, ¿no? rubio en China, no sé, no sé qué... No, verdad, no, de verdad, de si no sé qué... Mata de verga no fumaste. No, es que yo, Mulan, yo recuerdo haber visto un Mulan, no sé si la vi, porque no, no me, no me tinco para nada. Y la versión... ¿Live action? Sí, no... O sea, y, me pegó menos, y bueno, de, Me imagino mal hecha. Y, de, lista, y no, de paso, no sé si la actriz o alguno de sus representantes puso que está de acuerdo con la represión que había en Hong Kong. Por eso esa película la odiaron las personas que querían Mulan. La odiaron las personas que odiaban el comunismo. La, la odió todo el mundo. Hasta los mismos chinos la odiaron. Y por eso fue súper pirateada. Apenas Disney la montó así. Así, de una. Y yo por eso, o sea, yo digo, ¿en qué pensan? ¿Qué mata de, de orégano se fumaron? está Primero el paciente? orégano no hace nada, bueno. Eh, marihuana no te creo No sé, sí, Disney tiene una huella rara, bien, bien rara. Yo no sé, yo una vez escuché un comentario de que el loco Disney, el que... El Disney, el que hace los monos que hacer con el, con el equipo, bueno, son una manga de... Hacen, eh, creo que el loco tenía un rollo con el papá, que es bueno, eso todo el mundo lo sabe, lo puede ver en YouTube y toda la cuestión. Eh, creo, creo que las películas tenían siempre como el papá ausente. Uh -huh. ya. Yo creo que el loco, traumatado Mapa, bueno, toda la historia de, de Disney antigua son todas con las que creció mi mamá, y eso, son todas, todas distorsionadas. Uh -huh. Quiero que Peter el Pan era suelto violento. Y, no sé si hay cachaza? Ay, Mira, hasta Blancanieves era súper distorsionada para lo que era. Pero la adaptaron. Pero el punto no es Lo que pasa es que el tipo, ¿cachai? Eh, no sé si el equipo o, o el loco daba las órdenes. Porque yo no lo no sé. Porque eso yo lo vi hasta los 90. Yo vi a cuadernos, ¿cachai? Con guafálicas. Mm -hmm. Brígidas. Y eso tú lo puedes ver en YouTube y yo lo vi, de hecho lo vi con el salfate que en YouTube, así como ya, la, las historias oscuras de Disney. Entonces, tenía mucha, a mi hija le gusta Disney, que está a mi, mi mamá se le pegó porque mi, mi hija igual es chica, como va, para cacharse. Y no, me gusta mucho en realidad regalarle cosas porque tu cuadernos, porque el, eh, yo recuerdo que hay, el, creo que el, el Mickey sale abrazado de la Mimi uh -huh. y tiene la forma de un pene, Estoy hablando en serio, son estos típicos cuadernos, ¿cachai Sí, yo también he visto esos mensajes subliminales en los dibujos animados, por lo menos en Rey León, supuestamente... No nunca he visto, pero... No, pero supuestamente en un frame, en un cuadro, que es cuando sale la brisa con unos pétalos, dice Sex Farm, una cuestión ahí granja de sex... Lo otro, el castillo, en la portada del castillo de la sirenita, en la parte de atrás sale un pene también, ¿cachai Verga, cuéntame. pene... Sí, tanto, Freud estaría orgulloso... <risa> creo que Fred no le compran nada y una vez escuché el loco que, como que te sirve como para. No sé si te sirve tanto para meterlo. Bueno, el rollo es que ya después pasa Pixar, no para pero no es que no conozco el tema, Ajá. no sé, pero creo que. Eh, fue sí. el primero, ya, ya, ya y hay muchas. El hay papá del estudio, psicoanálisis sí, ya. Sí, pero hay mucho avance y cosas que no sé. Entonces, después el avance fue con Pixar. Ya Ajá. lo último que estaba haciendo Yo recuerdo de las últimas películas de Disney Con, el, con ese tipo de, de tontería Fue el Rey León, Mulan y no sé qué otra es que Mucha Disney... cosa Muchas cosas que sacaron Un día que no le estaba funcionando y después llegó Pixar Que ya era otra cosa Y empezó con Toy Story hasta, hasta ahora Y bueno, para terminar Con el cuento, por lo menos de mi parte Disney que yo creo que son una mala jugada Porque, o sea, creo yo porque se van a dar vuelta en lo mismo Estos buenos creen que van a sacar 10 años más de películas de Marvel Y ya Marvel yo creo que ya era Ya está supergasta O sea, ya pasó la época de ahora Yo digo, no digo que no vaya a funcionar yo igual voy a ver las películas de Marvel De hecho estoy viendo WandaVision Que le dieron un... así... Armaron una muy buena historia no, O sea, me, me gustó cómo presentaron la... esta Un par de personajes que en realidad no... No, no me llamaban tanto la atención, ah, no los cachaba porque el mundo Marvel igual algo ubicaba pero no, no lo tenía tan claro, de hecho yo tengo tengo esos cómics de cuando sale como WandaVision osea o WandaVision como casados con un grupo de vengador, imagino entonces, pero lo que pasa es que claro, gracias a la de es lo mismo, Hanson informal, después con el Mandalorian se repuntaron. lo que pasa es Pero que... ok, Ajá. a lo que voy es la parte comercial, ok. Como que sabes que ya, somos los cabrones, nos quedamos con la weas, pero después yo hubiera mal. optado por, ¿sabes qué? No sé hubiera, no hubiera no ser sé, tan tajante Quizás o sea, no le hubiera dado el mejor material o se lo hubiera dado muy descontinuado. Como yo... lo hace Warner Bros. con, con Amazon y. Lo que, lo que pasa es que si te pones a reflexionar en ese tipo de series. No tengo ganas de reflexionar en la de mi vida, man. Me quedo con lo que veo Bueno, está bien, señor autónomo eh, Bueno, lo que pasa es que si te pones a ver Muchas de esas cosas con dignificación y dignificación es Que por lo menos se saltan los detalles Crudos, o sumamente crudos De hecho, las dos... ¿Como sushi? crudo, no, no. <risa> Crudos, o sea, me refiero a crueles Yo creo que el origen de Iron Man Hubiera sido mal dirigido Si para ese entonces Iron Man En el MCU hubiera tenido Los derechos Disney ¿Por qué? Porque él era un creador de armas, de, fue, a, fue atrapado en, una, en medio de una guerra en Medio Oriente y no creo que Disney tuviera tanto valor como para hacer eso sin... Ay, es que... Ay, pero ¿cuál es la película más bélica que se ha sacado Disney? Que no sea... ellos, bélica. Que no sea Marvel, creo que... Sí. El Caldero Negro. <risa> El... No, lo no, conozco. El Caldero Negro es una de las películas tan oscuras de Disney que ni siquiera en Disney Channel la pasaron más de tres veces. Seguido. ¿Pero fuera de qué se trata? Brevemente. A resumidas cuentas, es un niño que tiene la misión de destruir el caldero negro para. Y creo que es de hecho, la... en la época, esa es la película que menos... menos se puede asociar con Disney en el sentido de que por lo menos ves directamente la... las muertes de personajes, cómo se descomponen las ya pieles, ya, pasan a esqueletos. Ya, de así te caché. Pero es que esa vaya bueno, no depende de Disney. Yo creo que esa. Mira, yo siento que Disney como que no hace mano. Es que Disney como y tal. Es, pura, no... es calidad pura. Es como ver una película de Nunca te ido a ver con una película de Lo que pasa es que Disney, si te eh, si te fijas, últimamente ha gustado por la cuestión de buscar entretenimiento que, no, que parezca caro pero que no sea tan caro así. Cómo decirlo, tratar de reducir costos para obtener más beneficios. Por lo menos yo lo encontré así con Mulan que Mulan la vendieron como uno de los mejores, que iba a ser uno de los mejores life action a pesar de todo. ¿Pero y tienen que ver el costo beneficio, costo de qué? ¿Qué o se sea, que que sacan cosas buenas, pero ya no sé, yo siento que se están tirando mucho al CGI, y no siento que CGI <risa> sea tan bueno en el casi <risa> el CGI es como esas horas 3D o esos modelos 3D que tratan de implementar en un escenario real. No. Un poquito, no ah, mira, ¿no? sí, sí. ahora sí. Si eh, sí, la base eh. es que ahí estamos entonces, grabando, el <ríe> se pega el computador. Bueno, sí, eh, y, eso Amos, ya termina tu, o sea, eso no tiene nada de malo porque generalmente uno busca sacar el mayor beneficio de algo y más si es una inversión y evitar que sea un fracaso. Pero no sé, siento que ellos mismos llegarán a un punto en que como están tan limitados porque su target principal son los niños y ahorita es que van a experimentar con los adultos ya en la plataforma de Disney Plus, vamos a ver qué sucede porque igual es como muy extraño ver algo Disney para adultos. Ellos no se caracterizan por ello, se lo compró más Cartoon ¿por qué Network. te, te lo dices? ¿Lo decir por... no por... ¿La Agustín que sacaron? Le un Fox. Y la aplicación que ahora es, se llama sí, Stars, Stars es para adultos, ¿pero por eso lo dices? ¿O, o pretender hacer película para niños y adultos. O sea, puedes hacer una. He comprado Marvel. Mira, ellos pueden hacer algo con tonos suaves como lo que están haciendo con Marvel, porque si te pones a ver el origen de un héroe en el cómic con un parado, con el origen de una película o cómo se saltaron la parte de Hulk y todo eso, están dulcificando muchos aspectos. Que si bien en el cómic tú piensas esto no es acto para niños, pero igual como que por lo menos visión no es de la Gema de la Mente como tal, él es un androide ya, apenas... que no hace la típica, ya, sí, pero yo... Origen o... alternativo. Sí, yo estuve años sufriendo por esa misma situación y ya lo tomo como... Sí, y yeah, no. en esos detalles está Haber bien. visto Batman, Batman negro y... <risas> o sea, yo creo que eso... Los Vatican Son. Los ¿no? Vatican son, eh. Ah, puede ser el Vatican. Sí, o... Tim Burton... Una hueá buena que se hizo fue el Batman de Batman 1 y 2. ¿Cuál fue el caso? El... De... Hablando de Batman todavía, extrañas el Batman George Clooney con los batipesones? Yo en esa etapa es raro porque yo no sabía el ni de una película mala o buena porque yo fui a ver la Bat... película de Batman porque a mí me gustaba Batman. Ajá. Entonces un amigo me dice, esta hueá es horrible. Y yo decía... Mm. No, Me gustó harto la hiedra venenosa Y me gustó harto también que hayan salido un poco De lo que son los personajes clásicos Que son como el Guasó, caché que es como la típica En ese tiempo no se daba tanto Pero ya apostaron por otras cosas y Lo que pasa es que Batman en ese tiempo Igual tenés que contextualizar por qué llegaron a eso uh -huh. Tim Burton no estaba A cargo de las películas Exacto. Llevaron a George Schumacher, el Schumacher sí, sí, George Schumacher de hecho se murió y yo te imagino era malo, pero o sea, yo vi una película que se llama Día de FURIA Que es como tu película no, es como tu película y mi película, es como... Eh, es buenísima, güey Lo que vivimos aquí todos los días No, es como cuando a un cliente no le gusta una weá y se desquiza con nosotros y nos pega No, así nos pega Y nosotros le respondemos mal No, así no pasa eso, eso pasa. No, Día de FURIA es un... Día de FURIA es una... es una película que se trata de un loco que tiene un mal día Ajá. es como, creo que trabaja ponte tu día en la NASA, no recuerdo bien el argumento pero trabaja, tiene un puesto y lo echan okay. y el loco lo echan y sabes que se va pero y me echan así, así un, buen, un buen promedio así un buen promedio no, un, un, un, un gotín así, un, un oficinista y, como, y lo echan y, y el loco así como, eh, ya se va y el loco me va caminando como que se va a la bola y la cuestión es de que viene el loco, se, pues se pone brígido ¿no? El eh, loco, la primera escena que es como la más característica de esa película es que va por una hamburguesa Y le sirven por tu Mac... Mac, no sé, Mac... Eh, una, una hamburguesa típica de las marcas que ella, ¿cachai? Una hamburguesa promedio Ya voy a, va, Mac Glotón Papi, y dice, oye, pero le pasan la hamburguesa. Así una hueá entera esta instalada, ¿cachai? todo Sin ganas. Y él le ¿no? sí, una hueá así con el típico hueón que trabaja. No sé si es típico, pero por lo menos el, el, el prototipo. Y le pasan la hueá, loco, le dice, son $2.99. Y el loco le dice, pero hueón, esta hueá no se parece a una foto. Yo quiero mi hamburguesa y. Como la foto. Como la foto. Y loco, así un jugo, loco, termina tirando bazooka, hueón. Así, ah, pero ya 10 pacos, weón. <risa> weón la cagada, sí. El loco, en el fondo, el día de fuera se trata de un loco que se deschapeta, weón. Llegó a su punto de quiebre. Sí, no, llegó a su punto de quiebre, es como, ¿sabes qué, weón? Vaya va neta todo. Y, y hace. Yo. Eh, pero por sí. lo que recuerdo, porque esa película la vi hace mucho tiempo, mucho tiempo, y me gustó. Entonces, yo, en ese tiempo estábamos hablando de que estaba famoso el D Entertainment Television. Ajá. ¿Está verdad ese que canal? Llegaba para allá, no creo. Sí. No, yo creo que vivía allá en ese canal. porque bueno, si se era como toda la escena de. Que si sí llegaba antes de que censuraran. <risa> eh... Bueno, entonces era todo. Batman 3 es la continuación de la 2. ¿sabes? ¿Tiene sentido? No porque, no, porque es continuo. No como Batman de Nolan, que no tiene nada que ver con la anterior. Uh -huh. De 1 al 4 son poco continuas. En el Pero cambia, al cambiar el director Le cambió todo, la estética sí, no, me, entendí, me entendí la... Sí. Cosa, o sea, cachai como que Batman 1, 2, 3, mismo Batman Es el como cuarto. que si yo hiciera el proyecto de la tesis Con otras cuatro personas y no nos pusiéramos De acuerdo, esta es mi parte, toma Esta es tu parte, Exacto, toma. es como lo que me dijo un, un, El Camilo De Tres Weones ah, Para que lo vean en el, la otra en Que cachai que hay una disputa de las películas, las nuevas trilogías. Uh -huh. Yo no sé si será verdad ahora, mito, pero vamos a ir cerrando el tema para no irlo dejando ahí. Ir todo, si no lo dejamos por un tercero. Que eh, creo que la, la, la, el guion original, hasta que lo tomara Disney, era y era de que Luke Skywalker se pasaba al lado oscuro. Yo eso sabía. Uh -huh. Ese era el rollo de la. Se pasaba al lado oscuro y tenían que pelear contra él. Yo toda la vida me quedé con eso. Ya, tomaron Digne, se replanteó todo. ¿Y qué hicieron? La primera película que hacen de, la, de las últimas tres, ah. es un refrito, ¿cachai? De la 3. O, sea, ah. o sea, es como reboot. un reboot de la 3, 4 y 5. Lo mismo, ¿cachai? Amigo. Haciendo todo el rato referencia a, a la 3, 4 y 5, y las tres primeras no... Chao, por, fue para la casa, ¿cachai? Entonces hay como roles Ponte Tuvo, hay cosas que, eh, que Ponte Tuvo llama la atención que a mí no saliendo mucho temática, o sea, yo, yo veo una película pero tampoco soy como oye, cáchate, fíjate, no, yo la veo nomás, pero me llamó la atención que la mina la eh, fuera con un entrenamiento mega rápido se hiciera así de... de Ay, eso es lento. De weón, de pues, entonces... Y después se agarra así secamente con su hermano, primo, no sé sea, qué lo quiera. Y bueno, que no, no, no lo bien. Bueno, se, entonces es como súper rápido. Entonces, ese es el rollo. Batman, eh, Batman original, ¿cachai? Eh, está en una época que el, el país, o por lo menos Estados Unidos, ha pasado una época muy farandulera, o sea, yo me imagino que por eso el pezón, por eso los glúteos. O Estaba sea, sexualizados. Sí, porque hasta ahí era como muy entertainment y toda la cuestión, de hecho, yo, eh, Arnold Schwarzenegger. Eh, hace un comentario que luego encontré muy bueno, pues, él eh, dice, lo entrevistan en la en alfombra Roja, yo recuerdo esa hora y dice, sí, yo tengo unos parlamentos que los tienen que ver porque trascenderán. Hacía como un, una ironía de, de los parlamentos que dijo en el, o sea, de, de lo que le tocó decir en la película, que era, nada, Batman te destruiré, muere Batman, y era todo el rollo. <risa> Está Y el loco como que se ríe esa cuestión y como que... Fue violado Entonces, además meten a Bane. O sea, la verdad era meter personaje Bane. Puta, parecía un weón. Un tonto, no nada. Y la mina a mí me gustó igual. La actuación de la loca igual la hizo. La de Kill Bill. No sé cómo se llama. Emma. Sí, yo quedé muy sensualizado con esa loca. Ay, mi corte era. Pero eso, y estaba el día Robin y... Entonces como que no, no, a mí no, no, no me gustó para nada el, el este, yo creo que se debe a eso sí. A que trataron de que pescaron, ya, pesquemos Batman y saquemos el mayor provecho y, y alcancemos, ¿cachai? O sea, ellos hicieron pico, ¿cachai? eso es lo que hicieron verga, ellos hicieron al, al personaje hasta que ya después pues, Llegó Nolan y se puso la cosa más seria, ¿cachai? O otras visiones que es como lo típico que pasa con, con las películas, igual lo que yo esperaba con Superman bueno, hasta aquí vamos a dejar esta ova. ¿Y Espero... por qué? ¿Por qué no quieres seguir? Porque ya es mi hora de salida Ahora de salida. esta prisión. Estamos en cuarentena, siempre estaremos en prisión. Ya, ya dejamos, y dejamos. En la próxima hora, ova, vamos a hablar de qué es mejor: Marvel o DC, la disputa eterna, Pepsi o Coca-Cola. Pepsi o Coca-Cola. A mí me gusta Pepsi, igual es dulce. A mí me gusta Pepsi también. Ay, no tiene chiste, no hay nadie en contra. ¿Qué te gusta la Coca-Cola? No, igual tomo cola Ya, nos vemos. Tomas cola. No, no tomas cola. Adiós.